Muy bien, pues vamos entonces a, a la parte científica, que es lo que más nos interesa a vosotros y también a mí. No cabe ninguna duda que el, el tema que, que voy a abordar es, es, eh, es clave para entender la salud, al menos bajo mi punto de vista. Y como digo, es un poco el, el preámbulo de lo que luego se va a desarrollar, a lo largo de, de la ponencia, el músculo en contracción como, como eje integral del ejercicio. Hasta no hace mucho, diría yo que hasta hace aproximadamente 10 años, la relación que se establecía entre el sistema nervioso y el tejido muscular, dos tejidos altamente especializados, como bien sabéis, era... El, el, el sistema nervioso a través de diferentes áreas enviaba o envía una señal de activación al tejido muscular y este desarrolla una tensión interna que generalmente se refleja en una fuerza aplicada y nos permite movernos movernos para el día a día, movernos para realizar una actividad deportiva o para realizar una actividad de rehabilitación y este concepto durante muchos años, incluso hoy en día, es lo que ha presidido la relación entre el sistema nervioso y el sistema muscular. De lo que quiero hablaros hoy es de la importancia, que no es que se haya descubierto ahora, como veis, pero sí que entra en alza la importancia que hoy en día tiene el músculo desde el punto de vista no solo de, la, de las respuestas al ejercicio, que es quizá lo que más voy a hablar yo, sino de la salud general de la persona. En el fondo, el tejido muscular es el tejido que va a gobernar las respuestas de los grandes sistemas. De alguna manera podríamos decir que tenemos sistema pulmonar y tenemos sistema endocrino y tenemos sistema cardíaco cardiocirculatorio porque tenemos que abastecer de nutrientes y de oxígeno a los tejidos musculares. Esa es la principal razón. Y, como digo, pues eh, esto era lo donde dábamos especial énfasis, ¿no? en la, en la, sobre todo en la unión entre el tejido nervioso y el tejido muscular a través de la unión neuromuscular, la placa motora. Eh, placa motora que siempre ha estado un poco oscura en el fondo y sigue estando en la no solamente ya en la investigación por su complejidad, sino incluso en la docencia. Los docentes, los que dedicamos a la fisiología del ejercicio, Llegamos hasta aquí pero hablamos muy poco de las adaptaciones que se generan en la placa motora como resultado del entrenamiento. Parece que es un terreno oscuro, de hecho lo es. Cuando existe algo complejo eh, no suele llegar a la docencia del grado todavía. Y esto es, un, esto es una de las áreas que más interés van a despertar en los, en los próximos años. La manera en la que se producen las adaptaciones... ...para que de una manera lo más eficaz posible el impulso eléctrico llegue a la membrana o al sarcolema... ...para realizar a partir de ahí los procesos que ya conocéis. Y todo esto lo conocemos bastante bien, es decir, que el, el hecho de reclutar unidades motoras... ...de hacerlo además de manera progresiva respecto a la fuerza que tenemos que generar... ...en función de los, del objetivo relacionado con el movimiento... De, de cómo se produce me el mecanismo íntimo de la interacción entre la actina, la miocina y el resto de proteínas de cómo interactúa el calcio de la importancia de su salida y de su entrada todo este elemento si me pusiera a hablar de él ahora pues sería un poco reiterativo en el fondo todo esto es lo que justifica algo tan importante para el rendimiento y para la salud como es generar fuerza y en esto pues, hay, solo hay que acercarse al a la biografía a las bases de datos para ver que sigue siendo un tema muy prevalente lo que es aplicación de fuerza mejora de fuerza etcétera así que este concepto entre sistema nervioso y directamente aplicado a diferentes maneras de rendimiento sea de fuerza o sea de resistencia aeróbica es lo mismo porque en el fondo todo es fuerza eh, a mí me gustaría que empezáramos a cambiar la idea de lo que es entrenamiento de fuerza porque correr 40 kilómetros es un es una manifiesto eh, muy puro de fuerza lo que pasa es que es una expresión de fuerza distinto pero en el fondo no hay mucha diferencia entre contraer a un, un músculo por las consecuencias que va a tener en un ámbito de lo que llamaríamos un marco de entrenamiento de fuerza o de potencia muscular que hacer una resistencia aeróbica lo importante va a ser el hecho de contraer el músculo como voy a abordar en parte y como va a abordar la siguiente ponencia del profesor Henry León y esto es lo que ocurre y esto es lo que sabemos el sistema nervioso de manera voluntaria va a ejecutar una orden motora elemento ya per se bastante complejo para que este sistema muscular pueda desarrollar su función lo que es muy importante considerar es que y es además enormemente atractivo de estudiar, es de qué manera el sistema nervioso, cuando emite una orden motora, emite a su vez una estimulación del sistema nervioso simpático adrenal. Como todos seguro que recordáis, el sistema nervioso vegetativo, el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático en este caso, pues eh, inerva todos los órganos, sistemas, casi diría células, de nuestra economía. De tal manera que el sistema nervioso antecede o quiere anteceder una respuesta de los grandes sistemas que han de abastecer de oxígeno y nutrientes al músculo en cuanto comienza a contraerse, acortando tiempos. Y en base a lo que supone que vas a requerir ese tejido muscular en cuanto a la intensidad y volumen implicado, va a estimular más o menos el sistema simpático. ¿Para qué? Para que el corazón comience a latir más rápido, más fuerte, aumente la ventilación... Empecemos a secretar catecolamina, se active el metabolismo de los lípidos, etc. Esta parte es fundamental, aparte de ser, como digo, enormemente compleja y atractiva. ¿De qué manera hacemos ese primer eh, estímulo de un elemento tan imprescindible para desarrollar trabajo físico como es el, la activación del sistema nervioso simpático y la desactivación del parasimpático? A partir de aquí... Se ponen en marcha, como es lógico, todos los grandes sistemas para que de alguna manera sean receptores de, los, de las necesidades de este tejido muscular en función de la intensidad, como digo, y de, de la cantidad de masa muscular implicada. Así, órdenes eh, motoras pequeñas, grupos musculares pequeños, van a dar lugar a estímulos simpático-adenales pequeños. Lo que es importante considerar, en segundo lugar, que es donde voy a centrar más mi potencia, es que en una segunda fase, este músculo en contracción va a ser quien va a modular con gran precisión cuánto de estímulo reciben todos los órganos y sistemas implicados con su funcionamiento. Es decir, que de este tejido muscular, una vez que comienza a contraerse y, por tanto, una vez que sus sistemas metabólicos comienzan a desarrollar su función, cuál es generar energía, van a emitir órdenes, feedback, que van a matizar esta primera orden general para hacer mucho más preciso cuánto de simpático tengo que activar para caminar a 12 km por hora, que mi sistema cardíaco y pulmonar abastezca de oxígeno a esos músculos. Y por otra parte, es el tejido muscular al tiempo el que en función de cuál sea el estado metabólico asociado a esa intensidad de ejercicio, va a poder incluso modular la orden motora que se genera en el sistema nervioso. Diría yo que solo con un fin. Con el fin de proteger su función. Esto es también muy interesante y lo vamos a ver ahora. Donde nos vamos a centrar en esta parte muscular que emite órdenes al sistema nervioso para modular su comportamiento y además para activar de manera más precisa el sistema nervioso simpático, es lo que llamamos, o lo que se llaman los metaboloreceptores que no sé si, eh, a pesar de tener, como luego veremos, más de 150 años de vigencia, todavía son en parte unos grandes desconocidos. Pero es aquí, en estos sensores metabólicos musculares, donde reside el eje que determina cuánto de rápido va a actuar a activarse mi corazón cuando hago un determinado tipo de ejercicio. Así que tenemos esta posible inhibición que no deja de ser un reflejo de lo que se llama fatiga central. Originada en el músculo, los mecanismos de fatiga central van a estar directamente implicados en lo que acontece dentro del músculo. De tal suerte que ya podemos empezar a vislumbrar la idea de que músculos más adaptados, más funcionales, van a tardar más en emitir una especie de señal de alarma al sistema nervioso pidiéndole basta, no me sigas activando porque no te sigo. Algo así. Y este es el concepto de umbral crítico de fatiga periférica. Algo que todos los que hacemos ejercicio con una cierta asiduidad hemos sentido la impotencia de poder seguir desarrollando una intensidad determinada no tiene solo su origen en la parte periférica sino que normalmente es un mix entre la parte periférica y la parte central así que cuando tenemos estados de fatiga además de tener la obligación de conocer por qué no puedo levantar la séptima vez cuando sí le hice la sexta es decir, nosotros como entrenadores, como fisiólogos, como fisioterapeutas, como da igual donde, en el ámbito que se aplique ejercicio, tenemos la obligación de conocer por qué no puedo hacer más ejercicio, porque ese es el origen de la fatiga que tendré que tratar de superar a través de un entrenamiento preciso. Y este umbral crítico de fatiga, como digo, tiene que ver mucho con esa disminución de señal de salida, de la, de la área motora primaria que procede de la información o de, la, o de, la, eh, sí, de la información que se genera dentro del músculo. Este umbral de perturbación de metabólica intramuscular es una señal de disparo que nace de los metabolo-receptores, que viaja por fibras perfectamente eh, eh, determinadas, aisladas, eh, anatómicamente, por fibras tipo 4 y que pueden llegar a asociarse con un descenso del estímulo cortical descendente. ¿Bien? Bueno, algunos estudios como, como este, que bueno, uno más, una muestra más de, de fatiga central, es decir, sesiones de ejercicio de diferente intensidad, una moderada al 80% del umbral, muy moderada, y una intensa entre... En medio de la fase 2, entre, entre el primer umbral y el consumo máximo de oxígeno, más o menos el segundo umbral, hicieron dos sesiones no agotadoras, una al 80% y otra al 50%. Esto supone que este metabolismo es muy oxidativo, sin, con muy poca perturbación metabólica muscular. Este otro es un tipo de ejercicio más ligado a la glucólisis citosólica y, por tanto, con más perturbación en el medio interno celular. Bueno, eran dos sesiones no agotadoras igualadas en el trabajo total seguido luego de una sesión hasta el agotamiento y se determinó la fatiga central y periférica y también la, la excitabilidad corticospinal para ver cómo estaba la fatiga eh, central bueno lo que, lo que observaron al modo de síntesis es que se detectó mayor fatiga central y periférica después del ejercicio no agotador cuando era de alta intensidad es decir, que esa ese metabolismo muscular afectaba, cuando era muy intenso y producía perturbaciones en el medio interno celular, una señal de inhibición hacia el sistema nervioso central. Siguiendo nuestro objetivo, me vais a pedir que os cuente un poco de dónde nace este concepto, que es algo interesante. Pues nace aquí en experimentos que en, mil, en 1917... Hace más de 100 años, investigadores de la talla de, de los que ahí aparecen, algunos premios nobles, comenzaron a estudiar y a observar. ¿Qué observaron? Lo primero que observaron fue que cuando un sujeto era sometido a electroestimulación en los miembros inferiores y, por tanto, no había participación del sistema nervioso central, lo que observamos era que al hacer electroestimulación se producía un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, que son indicadores indirectos de la respuesta de, de la activación del sistema nervioso simpático. Los autores, los investigadores pensaron, no hay estimulación central, solo periférica, y se produce una respuesta generalizada, vinculada al sistema simpático. Lo que hipotetizaron es algo ahí en el músculo que cuando le hago contraerse, produce un tipo de respuesta que va más allá. ...de respuesta muscular, sino que trasciende... ...a una respuesta de grandes sistemas. Unos 20 años después... ...otros autores... ...lo que observaron fue lo siguiente... ...ya empezó a ser determinante. Hicieron un ejercicio de, de extensión de rodilla... ...y miraron cuánto, en base a ese ejercicio... ...a esa intensidad, aumentaba la frecuencia cardíaca... ...y aumentaba la presión arterial. Bueno, dos hechos ligados al estímulo simpático adrenal. Pero lo que hicieron fue... ...una vez que terminaba el ejercicio pusieron unos manguitos de, de presión en la raíz del miembro para evitar el retorno venoso y que, por tanto, los metabolitos generados con el metabolismo quedaran sin posibilidad de aclararse. Y lo que observaron fue que al producir ese, ese elemento de, de contención, la presión arterial y la frecuencia cardíaca una vez cesado el ejercicio seguía elevada. Por tanto, hipotetizaron que ahí había, tendría que haber algunos sensores que cuando eran sometidos al estímulo químico del metado, de, de productos derivados del metabolismo, generaban una respuesta que necesariamente tenía que ser neural, porque había una imposibilidad de que fuera vehiculada por la vía humoral, y que como resultado final daban una, una respuesta generalizada a nuestro, al organismo en función del aumento simpático y por tanto, de frecuencia cardíaca y de presión arterial. Ya unos años después, en el año 63, así de lenta va la ciencia, pues otros investigadores lo que ya observaban fue que cuando se producía un ejercicio y, y se monitorizaba la frecuencia cardíaca y la presión arterial como indicador del sistema simpático, y realizaban el mismo ejercicio con una oclusión vascular, la respuesta era muy superior. Esto seguro que os suena, ¿verdad?, ...del entrenamiento oclusivo que hoy en día desde hace 10 años... ...está también en las, en las herramientas posibles que podemos utilizar. Vale, pues es el mismo fundamento. Lo que estos otros demostraron era que cuando eh, incrementaba la presencia de esos metabolitos dentro de ese músculo... ...lo que hacía era aumentar más la respuesta simpática. Poco a poco se le iba dando al músculo un papel clave desde el punto de vista de la respuesta de los grandes sistemas. Por eso es decía al principio, parece que todo nace en el músculo, es que todo, nuestras respuestas van a tener su origen en el tejido muscular. Y ya años después, pues distintos investigadores ya aislaron las fibras tipo 4 y lo que hacían era, directamente, que proceden de los metadoreceptores, directamente lo que hacían era, las estimulaban en experimentos con gatos, pues estimulaban las fibras tipo 4 eléctricamente y se producía un aumento de respuesta simpática generalizada en el organismo entonces ya definitivamente y de punto de vista ya anatómico eh, desarrollaron la teoría que hoy ya tenemos de la existencia de estos metaboloreceptores que inicialmente se llamaron quimio y que con el paso de los años se llamaron metaboloreceptores. es muy importante, bueno, yo considero que es muy importante tener esa visión de receptores musculares porque a partir de ahí y sobre todo con la llegada en los anteriores 10 años del concepto de sistema muscular como órgano endocrino a lo que vamos a ver en la segunda de las potencias, se está cerrando el círculo o sea, lo que en realidad va a presidir nuestra salud me da la impresión que va a ser en gran parte no lo fuertes que seamos sino cuánto de función muscular tenemos de manera adecuada así que esto es lo que os acabo de comentar este reflejo muscular que no es, no es una hipótesis, sino que es una realidad. De hecho, se mide muy bien a través de, de electrodos que se introducen en el nervio peroneo y desde ahí se puede saber se puede ver muy bien, se puede medir directamente cuánto de estímulo nace del, del músculo cuando esté sometido a diferentes protocolos de intensidad y volumen. La pregunta que nos queda, que no está totalmente resuelta, es qué es lo que, provo ¿qué es lo que provoca ...que estos receptores se estimulen... ...y que a su vez den origen a esta respuesta simpático-adrenal... ...que en el fondo es lo que... ...es el objetivo... ...de muchos de nuestros planteamientos... ...de ejercicio rendimiento y ejercicio salud. Y en ese contexto pues... Eh, se, ...sigue habiendo experimentos... ...sigue habiendo... Eh, ...trabajos... ...y hay aislados diferentes... ...como siempre ocurre, no hay una única causa... ...sino que hay con causas... ...se ha hablado del liberación de potasio, de acidosis, de los, de los iones fosfato, incluso del lactato... Es decir, todo lo que si os dais cuenta está, está muy relacionado con lo que hemos llamado... o con lo que hemos llamado, con lo que se llama metabolismo glucolítico anaeróbico. De alguna manera, pues, siempre que nosotros impliquemos en un ejercicio, da igual que sea de fuerza, que sea de resistencia aeróbica, a las fibras musculares tipo 2 esas en las que predomina el sistema más glucolítico, siempre que ello ocurra, estos metaboreceptores van a estimularse en mayor cuantía y, por tanto, la respuesta simpático-arenal va a ser mayor. Y esto es un hecho muy importante desde el punto de vista de la prescripción de ejercicio para la salud. Puesto que muchos de nuestros pacientes van a vivir en su estado patológico con un estado de hiper simpática crónica, es decir, son enfermos en los que predomina el simpático en cada minuto de su vida. No me estoy alejando mucho de cuál es el perfil de ese paciente, no tengo que ir a patologías complejas. La insuficiencia cardíaca, muy prevalente en nuestra sociedad, o la obesidad son estados patológicos que se relacionan con un estado de hiperexcitabilidad. Y en este momento nosotros tenemos la posibilidad de saber si queremos o no si es conveniente o no realizar ejercicios en estos pacientes que impliquen fibras musculares glucolíticas para provocar una mayor respuesta simpática adrenal cuando ya de base la tienen alta. Y esto es una hipótesis, esto es un motivo sería motivo de discusión muy interesante porque además no está totalmente aclarado. Lo que sí sabemos en cualquier caso es que esto y, y, y no solamente hace 100 años sino que en los últimos trabajos o, constantemente aparece que cuando eh, ejercicios teóricamente no muy intensos restringimos el flujo sanguíneo vuelvo otra vez a la, al, al, al método de entrenamiento complementario con restricción de flujo pues ese aparece un momento, una, una intensidad mínima pero con un flujo de sangre limitado en el que se dispara la presión arterial histórica que no es otra cosa que un reflejo del sistema simpático. Así que, cuando nosotros estemos ante pacientes hipertensos, quizás no sea conveniente saber cuánto de simpático queremos introducir de activación. Y esto no va a ser sino un reflejo de la intensidad que estamos desarrollando. Así que estos metabolos receptores son, o su activación son los que más allá de, de lo que es la asociación entre la respuesta motora y la respuesta simpático arenal cuando se genera un acto motor determinado, son los que determinarán de en forma en en muy precisa cuánto de gasto cardíaco voy a aumentar. Es decir, que empezamos en esta faceta más neural, más neuroendocrina, a situar al músculo como el centro y no tanto al corazón como centro. Probablemente en el transcurso de la tarde salga a discusión o a consideración si realmente el corazón necesita entrenar. La respuesta es no. El corazón es un músculo de controlación automática que no necesita entrenar para estar sano. Afortunadamente para todos nosotros late bastante veces cada minuto. Así que tiene un estado funcional bastante bueno pero el hecho de haber vinculado durante tantos años el entrenamiento aeróbico a la salud cardíaca no lo ha sido, sino porque en realidad lo que estábamos vinculando no era tanto la necesidad de mover el corazón, sino la necesidad de mover los músculos. Es decir, en el fondo lo que estábamos haciendo era un ejercicio de vinculación entre la fuerza y la función muscular. Y ahí es donde va a entrar toda la parte de endocrina, que es mucho más compleja, pero muchísimo más interesante, y que hoy en día está irrumpiendo con fuerza a través de... Como la diré indirectamente, de manera para introducir la siguiente ponencia, de la, eh, del conocimiento de lo que se ha llamado las mioquinas. Fíjense hasta dónde, o fijaros hasta dónde puede llegar este hecho a que el mismo metabolo reflejo está también, está, como es lógico, en todos los músculos de nuestra economía, incluidos los respiratorios. De tal suerte que cuando un músculo respiratorio es sometido a un gran esfuerzo, simplemente por el hecho de poder vivir, me estoy poniendo en un escenario de un enfermo pulmonar obstructivo crónico, estas, estas fibras musculares están emitiendo exactamente igual un estímulo simpático generalizado que, va, que según algunos autores, podría provocar estos efectos en los músculos esqueléticos lejanos a ese músculo respiratorio y dificultar el aporte sanguíneo y oxígeno a los mismos. Es decir, que muchos de nuestros enfermos pulmonares pueden tener una gran parte de su fatiga periférica puede estar vinculada precisamente al esfuerzo metabólico que hacen esos músculos para introducir aire en sus pulmones en cada ciclo respiratorio. Hasta ese punto... Llegan las conexiones. Por eso es tan importante el vistazo que se echa y que actualmente está teniendo del entrenamiento específico de músculos respiratorios. Hecho que yo creo que debo llevar como 15 años hablando de ello, pero no parece que la cosa cuaje. Pero hoy en día, muchos pacientes con insuficiencia cardíaca, grado 3 y grado 2, entrenando sus músculos respiratorios únicamente, exclusivamente porque no pueden hacer otra cosa mejoran su pronóstico porque mejora su V2 pico y baja su tono simpático. Así que esta visión que les estoy mostrando es un poco, como digo, el, el inicio del, del simposio y cómo de lo, lo que acontece en ese tejido muscular tenemos mucho que ver, como título de la ponencia, como eje de respuesta de los grandes sistemas que normalmente estudiamos por separado. Cuando realmente el primer tejido que deberíamos estudiar en la fisiología del ejercicio, incluso en la fisiología, sería el sistema nervioso y la continuación el sistema muscular, porque de ahí van a hacer la vinculación con el resto. Bien. Como les he comentado cuando hacemos o cuando prescribimos ejercicio, en realidad cuando hablamos de fase 1 fase 2 fase aeróbica fase acerca más en el fondo lo que estamos decidiendo es cuánto de activación simpático de adrenal estoy introduciendo ya sea porque quiero la mejora de funciones fisiológicas ligadas al rendimiento ya sea porque quiero la mejora de funciones eh, endocrinas ligadas a la patología pero tengan en cuenta este hecho y a su vez tengan en cuenta lo entre comillas, no, entre comillas no, lo, lo pernicioso que puede ser para nosotros vivir en estado de hiperestitalidad simpática crónica, cuando una de las medidas que, por ejemplo, los cardiólogos toman ante enfermos, ante patologías cardíacas, es inmediatamente establecer beta bloqueantes. Y esto es un fármaco que, a través de muchos años, ahora quizá está un poco en discusión, pero durante muchos años ha dado un perfil de mejor pronóstico. Y para ir terminando y, y, y hacer esto de, de, de introducción hacia la ponencia que seguramente que, que, que va a venir a continuación, este, el, este elemento, eh, esta, el conocimiento del músculo como órgano endocrino, igual que el tejido eh, adiposo, ha abierto totalmente un campo hasta ahora desconocido. Esta vinculación entre la producción de mioquinas ...antiinflamatorias, de su vinculación con el sistema nervioso inmune y de su conexión con las grandes enfermedades sistémicas que acontecen en nuestra sociedad, ha abierto un camino que, una vez que vamos conociendo en más profundidad, va situando no tanto al músculo, sino a la contracción muscular como al eje de nuestra salud. Por eso os decía al principio que, bajo mi punto de vista, incluso lo que son las rutinas en los grandes centros de fitness, creo que va a cambiar en los próximos años. Y vamos a ir poco a poco viendo desaparecer las máquinas aeróbicas que ya han demostrado su fracaso. No, no porque no sean buenas, sino porque a la gente no le divierte demasiado. Entonces, ese cambio de, de centro de, de todo en, el, en, el, en, el, en el, la contención muscular no con el fin de rendimiento, ni con el fin de la hipertrofia, ni con el fin de la estética, aunque daré igual porque alguien lo haga, creo que en los próximos años va a ser una parte muy importante. ¿no? De esto es lo que os van a hablar a continuación y, por tanto, yo no me voy a meter en ello. Cada vez conocemos más elementos más que, que nacen de los músculos en contracción y cada vez conocemos más lo que acontece cuando el músculo no es un músculo funcionante, no es un músculo sano y aparecen precisamente otros elementos que pueden perturbar nuestra salud y que pueden hacer, no por el hecho de no movimiento, sino por el hecho de perturbar ese, ese medio interno, que aparezcan placas de ateroma en una coronaria y tengas un problema cardíaco, pero no por el hecho de que el corazón realmente necesite contraerse. Así que, abordando esta parte neural y a continuación la parte endocrina, vamos a, vamos, estamos en disposición de, de abrir nuestra nuestra capacidad de entendimiento, porque en el fondo es un área que, que está comenzando a, a abrirse, en, en el conocimiento de considerar al, al, al músculo como el elemento clave en la respuesta al, al ejercicio, tanto en las respuestas como también en el vínculo para eh, la salud. Muchísimas gracias por vuestra atención.